Prefiero morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido. No confiese en nadie mucho menos de mí, traicionaría a todos pero no a ti, mataría a él a ti pero no a mí, esto lo escribí pensando en mí. No confiese en nadie mucho menos de mí, traicionaría a todos pero no a ti, mataría a él a ti pero no a mí, esto Escribí pensando en mí, todo se pone serio, surgí como un misterio, se debe a mi criterio, en acciones reparto mi evangelio, nadie tiene asegurado el cielo, mientras seguimos en este infierno, donde la vanidad va por delante, donde un buen corazón ya no logra impresionarles, ya no de todo cuenta menos la intención, y dar las gracias hoy en día es un favor. Esto es con honor al que las críticas no lo cambió. Oh, yeah. Faltaba plata y alguien te juzgó, no todo alcanza en casa Y algunos solo piensan en venganza Con mirada helada pero es muy falsa Esto es lo cruel que a diario pasa Niños pidiendo limosna, nosotros tranquilos en casa La situación avanza, la moneda es más escasa Y los grados al polo lo desgastan esa es mi madre, es lo más sagrado, orgulloso de cómo fui criado. El respeto falso no tu de esas vascas. Por eso avanza y tú te atascas, yo trabajo y tú te rascas. He creído hacer lo bueno, repartiendo mi veneno. La felicidad debemos estar consumiendo Respiro, lealtad, exhalo la verdad El peligro de extinción está la sinceridad Todo pasa, me inspiro en cada segundo Dentro de mi casa la soledad me abraza Y me quemo con el fuego de la brasa la oscuridad pregunta ¿Qué te pasa? Le contesto, me gusta el brillo de tu galaxia como extraño a mi casa, los abrazos de mi mamá Las caricias de su gracia, todo tuvo magia Gracias por el talento que hoy me abraza Volaré más alto que la NASA, valoraré cada segundo y su gracia Me considero mi propia galaxia, mis estrellas viven sin arrogancia Checa, checa, no confieso en nadie, mucho menos de mí Presionaría a todos, pero no a ti,